Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video para Mochila Negra. Desfragmentar el disco duro es indispensable para mantener optimizada nuestra PC. Así el rendimiento y la velocidad mejorarán. Entonces es un hecho que deberíamos desfragmentar nuestro disco duro de vez en cuando. El problema es, ¿qué programa utilizar para hacer esta tarea? Porque desfragmentadores hay muchos, desde el que viene con Windows, hasta esos programitas que vienen con regalo incluido, como Trojanos o Adware. Yo recomiendo instalar el desfragmentador de disco Autologix, que personalmente es el que uso y el que considero que es el mejor. ¿Por qué pienso que es mejor? Pues porque hace su tarea en el menor tiempo posible. Es uno de los desfragmentadores que menos tiempo toman en desfragmentar el disco duro. Bueno, en este tutorial lo que le voy a enseñar es a aprender a instalarlo, descargarlo y a usarlo. para descargar vamos a entrar en este link que voy a dejar en la descripción del video. vamos a la parte final y vamos a donde dice descarga oficial y aquí nos pregunta si no queremos vamos a dar acá en no gracias y vamos a dar clic en el botón de descarga esperamos que termine la descarga listo ya terminó la descarga ahora lo que vamos a hacer es proceder con la instalación vamos a la carpeta de descargas y aquí tenemos el instalador, vamos a dar anti clic y ejecutar aquí hay que tener mucho cuidado, vamos a la parte donde dice custom install o avanzado y vamos a desmarcar este aquí porque no queremos que se instalen otros programas ahora acá es crear este, eh, un icono acceso directo en el escritorio, Lo dejamos marcado y iniciar el programa después de terminar la instalación vamos a dar clic, e instalar esperamos que termine la instalación Listo, acá también hay que tener mucho cuidado. Acá nos dice si queremos agregar adware, nosotros no queremos eso, así que vamos a dar declina y listo. Ya tenemos el programa instalado. Eh, si utilizarlo es bastante simple, simplemente vamos a seleccionar el disco duro que queremos desfragmentar, por ejemplo, el D solamente, y vamos a dar clic en desfragmentar nada más si queremos podemos utilizar este botón de aquí que es este... vamos a poder configurar eh, qué es lo que deseamos que la computadora haga después de terminar el desfragment, la desfragmentación puede ser hibernar o apagar en, entre otras cosas eh, no recomiendo utilizar estas herramientas de aquí porque en realidad no son herramientas son eh, se podría decir publicidad que te hace que te instales otros programas así que eh, no hay funcionalidades aquí Simplemente nos mantenemos en general. Y la de que sí, sí podemos utilizar esta, esta utilidad. Y bueno, nada más, el programa es bastante sencillo, no pesa mucho, 7 megabytes Bueno, eso sería todo. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video. No olviden compartir el video en sus redes sociales, dejarle un comentario, darle me gusta y suscribirse.